Vengo a hablaros eh, sobre pues, la competencia y la empresarialidad en el mercado de contenido audiovisual. Ya en la introducción del tema se ha hablado pues, de blockbusters, de los cines. ¿no? Yo quiero hacer un, eh, un repaso de, de la evolución de, este, de cómo se consume el contenido desde un punto de vista empresarial y, y financiero. ¿vale? entonces Partimos de la década de los 90. ¿vale? Estos son números redondos. No es exactamente así, pero bueno, en la década de los 90 teníamos la televisión por cable, Blockbuster y AMC que representa pues, los cines, es la mayor cadena de cines cotizada de, del mundo. Eh, era un mercado muy concentrado, pocos jugadores eh, de gran escala, ¿vale? que cada uno de ellos pues, tenía unos beneficios ingentes. Pues, imaginaros que la única forma de ver películas es, es, era ir al cine o alquilarlas o verlas en televisión por cable y eran servicios relativamente caros en esa época pasamos a la década de 2000 y aparece Netflix, ¿vale? Netflix eh, pero un Netflix que no tiene nada que ver con el actual un Netflix que tú pedías una película te la enviaban por correo en formato DVD, ¿vale? entonces ya la competencia empieza a ser un poquito más dura, es así de dura que Blockbuster la mayor cadena de, de tiendas de alquiler de, de DVDs quiebra, ¿vale? desaparece por completo. De hecho, la empresa sigue cotizando en Estados Unidos con una sola tienda, cuando tenía miles. ¿vale? Salió de la, periodo, de la bancarrota teniendo una sola tienda. Y avanzamos y llegamos a la década de 2010, en la que Blockbuster y las, las cadenas típicas de alquiler de películas ya prácticamente han desaparecido y, apa y aparece un jugador que es Netflix, que ya estaba en la década de 2000, pero es en la, en la década de 2010 cuando empieza a ofrecer eh, vídeo bajo demanda por streaming. Y es cuando se hace fuerte. La década de 2010 es en la que Netflix se hace fuerte. Pero claro, esa, esa hegemonía dentro del mercado no podía durar, porque es, y ya lo veremos en la siguiente slide, es un mercado que crece mucho, es un mercado con mucha demanda, entonces cuando sabemos que cuando hay mucha demanda en un mercado creciente te salen competidores. Es lo lógico y lo natural. ¿Quién ha salido? Pues HBO Max, Disney, uh, Prime. Eh, de hecho, más adelante en la presentación os explicaré que estos no son los únicos competidores que tiene Netflix, porque competidor de Netflix también es YouTube, competidor de Netflix también es Twitch, con, eh, competidor de Netflix es incluso Instagram y TikTok, porque al final eh, se está dando eh, un servicio de ocio, de consumo de ocio de forma audiovisual a los clientes. Da igual el formato que tengan. ¿no? La competencia tenemos que entenderla desde un punto de vista mucho más amplio y no limitarnos a que Netflix solo compite con Disney+. Plus pues No, compite con las televisiones eh, tradicionales, pero también compite contra YouTube. De hecho, YouTube también ofrece películas. Tú puedes alquilar y comprar películas a través de YouTube. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a verlo, esto que he dicho, las mismas décadas en forma empresarial financiera. Aquí tenemos esto representativo, no son eh, datos reales. Es solo para que os quedéis con una idea. El TAM es el Total Addressable Market. Es decir, es el, el, el valor de mercado total de, de consumo de contenido audiovisual. Como veis, yo represento que la tarta va creciendo. Es un mercado que crece muchísimo. Y además, a medida que los países menos desarrollados se desarrollan, el consumo de contenido audiovisual es, es, es, un, es una categoría de consumo discrecional que aumenta muchísimo, ¿no? Entonces vemos como el TAM, el Total addressable Market, va creciendo, pero partimos de, de una situación, de una tarta, de un, de un queso en 1990 en el que solo hay tres partícipes, que son en las tiendas de alquiler, cines y televisión por cable. Esa tarta crece en el año 2000, pero ya aparece Netflix. ¿Vale? Y la importancia de los cines es menor relativamente. En el año 2010, la tarta ya ha crecido mucho más. El mercado es mucho más grande y hay más oportunidades de hacer negocio. Pero aquí Netflix ya se ha hecho, y cuando digo Netflix me refiero a, eh, al negocio, a, a las plataformas en general, ya se ha hecho mucho más importante. Eh, los negocios de alquiler de películas físicos prácticamente han desaparecido. La televisión por cable ha perdido mucho poder. No significa que haya bajado las ventas en las empresas de, de televisión por cable, sino simplemente que tienen un menor porcentaje de la tarta total de contenido visual. Llega a de 2020, que es en la que nos encontramos eh, actualmente, y aquí ya la tarta se está haciendo enorme. Eh, lo que han dicho en la presentación, Netflix está en casi 200 países, cosa que era impensable para una película para las eh, cadenas de televisión por cable, absolutamente eh, impensable, no es este negocio es mucho más escalable y puede llegar a mucha más gente que los negocios tradicionales. Pero es que aquí cuidado que ya han aparecido otras plataformas que luego, luego veremos y las empresas de alquiler, pues lo mismo que la de la pasada prácticamente eh, son inexistentes. El cine ha perdido muchísima muchísima relevancia y más eh, con, el, eh, con la aparición de la pandemia, que la pandemia ha hecho que se acelere este proceso. ¿no? Es, es, es un catalizador externo que ha provocado que este mercado eh, dé un salto de varios años en, el, en, en, lo, que se re, en lo que se refiere la, al consumo de contenido audiovisual. ¿Vale? Y este, estos conceptos que hemos visto antes, ¿no? hemos visto la evolución del mercado, Hemos visto la eh, evolución de, de, un, de un tipo más, desde un punto de vista más empresarial, más agregado, eh, eh, más financiero, y esto es todavía más financiero. Esto, como antes, es una representación eh, un poco muy, muy simplista de la realidad. Pero para que se entienda, en la, la barra azul superior son los ingresos totales de la industria. ¿vale? Vemos que son crecientes eh, y de forma estable. Pero en la aparición de la competencia, la aparición de nuevos medios de consumo, eh, de contenido audiovisual, lo que ha hecho es que para conseguir obtener la atención del cliente he tenido que aumentar mucho el CAPEX. CAPEX es Capital expenditures, Es decir, todas las películas o series o contenido visual que se hacían en la década de los 90 eh, no, no representan ni una mínima parte del gasto que hay actualmente, gasto e inversión en contenido eh, de creación de, de, pues de películas, de series, documentales, lo que sea. Para captar eh, clientes, las empresas cada vez han tenido que invertir más. Y aquí es donde entra la competencia, ¿no? Si, eh, porque en la década de los 90, las televisiones por cable, los cines, uh, las productoras de, de, de películas y demás, ganaban muchísimo dinero con respecto a lo que a lo que invertían. Pero claro, ahora con la aparición de la competencia, con la aparición de nuevos jugadores, con la aparición del de vídeo bajo demanda, eh, la inversión cada vez tiene que ser mayor porque la gente lo que espera es tener una cantidad eh, eh, creciente de nuevo contenido a su disposición. Entonces, la generación de caja libre con respecto a la inversión ha disminuido. Y esto siempre pasa. Nosotros sabemos eh, de, de, desde un punto de vista teórico, gracias a la, a la escuela austriaca, pero desde un punto de vista también práctico, las empresas en un mercado libre, eh, al, en el futuro, tienden a no tener beneficios extraordinarios. ¿Y qué significa no tener beneficios extraordinarios? Que el retorno sobre el capital tiende a ser igual al coste del capital. Si yo tengo una industria como es la televisión por cable en los años 90 y hay auténticos millonarios o mil millonarios que se han hecho en esa época, de magnates de la televisión por cable como, como Malón si yo eh, invirtiendo 100 millones de dólares, soy capaz de sacar 20 millones de dólares de beneficio y financiar esos 100 millones me cuesta solo 10 millones, es decir tengo un retorno sobre el capital del 20% y un coste del capital del 10% ese, esos beneficios extraordinarios del 10% atraerán a nuevos competidores. Entonces, a medida que pasa el tiempo y en, eh, te, se tiene que comprender una premisa es, es que el mercado se, se permite adaptar a nuevos competidores. Evidentemente, en aquellos países donde eh, los contenidos audiovisuales están controlados por el Estado, por esto no pasa. Y se, y se generan rentas eh, monopolísticas. Pero en un mercado libre, a mí, si las empresas que están implantadas en ese mercado, ganan mucho dinero, ganan más dinero de lo que cuesta financiarse, entran nuevos competidores que se financiarán a la misma tasa que el competidor que, eh, que la empresa haya establecida y hará que se repartan el, el pastel. Y además esto suele pasar de una forma mucho más exagerada en aquellos mercados que, es, que son crecientes. Porque normalmente eh, las, las industrias que son aburridas de crecimiento lento, cíclicas, no atraen a competidores. Pero las industrias que son crecientes, que son innovadoras, que, está, que están continuamente eh, creciendo y expandiéndose en nuevos mercados, atraen a muchos competidores, atraídos por ese crecimiento. ¿no? Entonces, el, los nuevos jugadores, los agentes económicos que toman la decisión de entrar en este mercado, atraídos por la señal que le está mandando el mercado, oye, el mercado dice, oye, aquí hay un mercado que las ventas están aumentando mucho, los ingresos de las empresas están aumentando mucho y aquí hay una oportunidad. Pues todo el mundo eh, ve esa señal que le está mandando el mercado y se produce una especie de dilema del prisionero. Que si, para los que no lo conozcáis, el dilema del prisionero, básicamente aplicado a, a este tipo de industrias, es que lo lógico, lo racional, lo óptimo es que no entraran todos los jugadores a competir. Porque al entrar todos, el beneficio medio de la industria, y eso lo veremos después, se puede llegar hasta convertir en negativo. ¿vale? Se puede dar el caso en el que las empresas que compitan no ganen dinero, a, a pesar de estar creciendo. ¿vale? Entonces, eh, ¿a qué, qué vengo aquí a contaros? Voy a centrar mi atención en Netflix y Disney. ¿Por qué? Porque son dos compañías cotizadas. HBO y Prime también cotizan, pero es más difícil sacar información sobre su negocio de, de plataformas, de, de, de streaming, ¿vale? Entonces voy a centrar mi atención en Netflix y en Disney y voy a ver cómo, mirando sus cuentas anuales y mirando sus números, cómo podemos ver cómo, cómo interactúan eh, las empresas en esta industria. Ganan dinero, no ganan dinero, crecen, no crecen. Eh, Vamos a ver la dinámica competitiva de, de este mercado. Primero, vamos al caso de Netflix. Fijaros, ¿vale? aquí en esta gráfica estáis viendo el ritmo al que han crecido eh, los nuevos eh, suscriptores ¿vale? de, la, de la plataforma. Veis cómo en 2020 se produce un año récord, por lo que os he comentado antes, eh, la pandemia acelera lo que ya se estaba viendo en el mercado, ¿vale? Pero 2021 el crecimiento de Netflix ya es inferior al que había en 2019 y en 2022 la empresa en su presentación de resultados eh, hace creo que tres semanas presentó resultados y e hizo un, un, guide, dio un guidance, dio un forecast de lo que esperaba crecer en el primer trimestre de 2022 y ya era muy por debajo de, de 2021, que 2021 había sido un año malo. De hecho, si veis aquí la cotización, vale en la gráfica de la izquierda que tenemos la cotización de Netflix, desde máximos, eh, eh, Netflix cae muchísimo debido a que eh, la empresa le dice al mercado que esperan crecer mucho menos de lo que venían creciendo años anteriores. ¿vale? Aquí en esta gráfica os muestro eh, trimestre a trimestre desde 2017 las previsiones de crecimiento en número de suscriptores de, de Netflix versus a lo que hicieron. Los cuadritos rojos son cuando la empresa ha fallado, es decir, ha, da, ha tenido un aumento de suscriptores menores al, al, que, al que estimaban, y los verdes cuando han tenido mayor. Lo que vemos es que a medida que pasa el tiempo, los rojos van siendo más importantes. Es decir, Netflix está llegando a un punto... De, de saturación que es lo que vamos a ver aquí si veis aquí aquí tengo, os he puesto las ventas de Netflix por mercado Norteamérica, EMEA LATAM y Asia, a, Asia Pacífico ¿vale? lo que podemos ver arriba, que es la parte de, de, de Norteamérica y, y Europa es que Netflix está básicamente estancado en esos mercados. ¿vale? Viene creciendo a unas tasas muy inferiores a lo que venía creciendo en años anteriores. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque estas dos regiones, Estados, eh, Norte de Norteamérica y Europa, son los países con alto poder adquisitivo. Es decir, aquellos donde el precio de, de, de la plataforma es más caro. Entonces, cada aumento de un, de un suscriptor le aporta más ingresos. Por tanto, si tú como plataforma tú tienes un nivel de inversión requerido para tener contenido en la plataforma, a ti te interesa crecer en aquellos mercados donde puedes vender esos contenidos a un mayor precio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Netflix se ha estancado en los mercados maduros y ¿de dónde viene el crecimiento? Pues de donde estáis vosotros. Básicamente de lata. De ATAM y de, y de, y, y de ASI. Eh, Esto es, claro. Entonces, aquí ¿qué es, lo que está, qué es lo que está pasando. Que si el crecimiento no viene de, de suscriptores, tienen que venir de subir precios. ¿Qué es lo que ha hecho Netflix históricamente? Netflix históricamente ha subido, ha ido subiendo los precios a medida que iba alcanzando un, un nivel de penetración del mercado interesante. ¿Qué es lo que le pasa ahora? Si sí, la compañía está diciendo, vale, yo tengo la posibilidad de subir precios ya, pero es que tu situación no es la misma que la de hace cinco o seis años. Porque tú tienes competidores. Porque está Disney, que salió hace dos años. Está HBO Max. Está Prime. Y además son competidores como Prime que su oferta de servicios es mucho más amplia. Porque el que se hace de Prime, se puede hacer de Prime porque quiere tener acceso a la plataforma de streaming o porque quiere tener envíos gratuitos de mercancías a su casa. Entonces estás, estás, estás, compitiendo, estás compitiendo contra un jugador, primero, que genera muchísimo dinero en sus otros negocios, que puede invertir en la plataforma de Prime y es que además la gente tiene más costes de salida. ¿Qué significa costes de salida? Si tú, eh, suscriptor de Netflix, te quieres dar de baja en Netflix, te das de baja inmediatamente. ¿Qué es lo que pierdes? Una plataforma, te das de alta en otra. Si te das de baja en Amazon Prime, ¿qué es lo que pierdes? Envíos gratuitos y la plataforma. El coste de salida es mucho mayor porque nadie sustituye a Amazon en los pedidos. Eh, yo sé que en Latinoamérica no está tan, no está tan eh, normalizado el uso de Amazon, pero en Europa y en Estados Unidos eh, lo compramos todo en Amazon. Absolutamente lo, todo, hasta la comida. Eh, se está empezando a, a comprar a través de Amazon. Entonces ahí tienes un, un coste de salida que con Netflix no tienes, que con HBO no tienes. Y Netflix también eh, tiene otros problemas que luego veremos. Y es que estás compitiendo contra Disney que tiene IP, que tiene intellectual Property, que tiene eh, series y películas propias, muy famosas, de hace 50 años. ¿no? Pero ahora quiero contaros un poco eh, cómo funcionan las tripas financieras de Netflix. ¿vale? Porque aquí yo tengo una tesis que no, que no, que no se escucha, no, no se lo iréis a escuchar a nadie, yo es que creo que, que Netflix básicamente eh, utiliza unos métodos contables que no reflejan su realidad y en realidad las, las finanzas de Netflix están mucho peor de lo que, de lo que la gente cree. ¿no? Aquí veis, esta es la evolución del operating margin, que parece fenomenal, pasa del 2016 a tener un 4,3% de operating margin a un 20% en 2022 Cualquiera que mire esta gráfica diría Netflix es una empresa fabulosa Que no solo crece en ventas, sino que además crece en margen Pero aquí hay un truco ¿Vale? ¿Cuál es el truco? Es que Netflix eh, Cuando invierte en una nueva serie En una nueva película Y tiene que, vamos a poner números Invertir 10 millones de dólares En hacer una serie o una película Lo contabiliza Y eso lo hacen bien como un activo intangible. Pero ese activo intangible lo amortizan a cinco años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cua, ¿Cuál es la vida útil que vosotros creéis que tiene una serie o una película? Mucho menos que cinco años. Muchísimo menos. Entonces, cuando Netflix eh, invierte en una película y la reconoce como un activo y no reconoce la amortización, y la amortización sabéis, los que sabéis de contabilidad, que es la forma de reconocer una pérdida de valor de un activo, ¿vale? Entonces, como no lo reconoce y Netflix está creciendo, entonces yo saco una película hoy que me he gastado 10 millones de dólares en ella, hoy genero los ingresos, pero los gastos de esta película me los reconozco en 5 años. Entonces, cuanto más crezco, esto se puede ver hasta como un, como un esquema Ponzi, cuanto más crezco, más beneficio operativo voy a tener. Porque cuanto más invierto, si invierto en películas y series hoy, que voy a amortizar en cinco años, mi beneficio operativo se va, se va, se va a aumentar. ¿Pero qué pasa si vamos a ver la generación de caja de Netflix? ¿Vale? Porque el beneficio operativo es la contabilidad, es una opinión, pero ¿cuánta caja genera Netflix? En realidad, Netflix gana dinero. Fijaros. Tenemos el beneficio operativo que es el EBIT en eh, gris. Y en verde, la generación de caja. El único año que Netflix genera caja fue en 2020 porque durante la pandemia se pararon producciones. Es el único año donde Netflix ha ganado dinero. Contablemente gana dinero todos los años. Pero el dinero de verdad no. ¿Por qué? Por lo que os he explicado antes. Una, una serie, una película, les produce ingresos hoy Mientras que los gastos se los contabilizan a cinco años. Esto es legal, pero para mí es fraudulento. Eh, pero es totalmente legal. ¿eh? Ahora eh, eh, vamos a ver un poquito las cifras de, de Netflix como innovador. ¿vale? Eh, Netflix, al ser la primera empresa a entrar en este mercado, pues es la que más tiene que invertir. Es la que, la que más crece al principio. vale Y de hecho, Netflix tiene 221 millones de 222 millones de suscriptores en todo el mundo, casi 190 países. Eh, tiene 7.700 millones de ingresos trimestrales. el último trimestre, en el, en el cuarto trimestre de 2021, tuvo 7.700 millones de, de ingresos. Y eso, anualizado, son 30.800 millones de ingresos, creciendo al 16% año sobre año. ¿vale? Veamos Disney. Disney hace dos años que ha sacado su plataforma y tiene 196 millones de suscriptores. Recordad que Netflix tenía 221, 222 millones. Disney tiene 196 millones de suscriptores y le falta entrar en 40 países que está Netflix y no está Disney. ¿vale? Y cuando hablamos de Disney, hablamos de todas sus plataformas, que es Disney+, Plus, Hotstar, ESPN, Hulu. vale. Todas las, las plataformas. Si nosotros vamos a las cuentas anuales de Disney, vemos en la parte de abajo de, de estas imágenes que ellos desglosan eh, sus ventas según, eh, según el tipo de negocio. ¿no? Porque además Disney, sabéis que tienen, uh, tienen televisión por cable, tiene también parques de atracciones. ¿vale? Lo que tenemos que ver es directo to consumer. ¿vale? Direct to consumer es la parte de plataforma. ¿vale? Y tiene, Disney tiene 4.690 millones de, de dólares trimestrales. ¿Vale? que son 18.700 millones de, eh, de forma anualizada, creciendo al 34% año sobre año. Aquí lo que podemos ver es, Netflix ha sido lo que más ha invertido, ha creado un mercado, ha acostumbrado a la gente a usar un tipo de producto, entra Disney, que es un, un jugador antiguo, viejo, vale un jugador que hace mucho tiempo que está, que está en, en, en la industria, ¿vale? y... Le, eh, le, le es mucho más fácil crecer. ¿Vale? Voy a ir un poco más rápido porque me estoy pasando el tiempo, ¿vale? pero básicamente de esta guerra entre, entre Disney y Netflix desde un punto de vista empresarial, ¿qué podemos decir a favor de Netflix? Netflix eh, Disney, perdón, a favor de Disney. Disney tiene un IP muy fácilmente convertible en contenido valioso. Y ojo que esto es muy bueno, que es que Mickey Mouse no tiene agente. La mayoría de la IP, del intellectual property de, de Disney, no tiene agente. Tú por, por hacer una película de Mickey Mouse No le tienes que, no le tienes que pagar a nadie Por hacer un, un, una película de, Del Rey León No le tienes que pagar a nadie entonces Es una IP muy barata Para Disney Y además ahora son propietarios de Star Wars Son propietarios de Marvel O sea, tiene una IP muy importante que Netflix no tiene Y además es que Netflix cobra un 45,5% Más por usuario que Disney ¿Vale? Uh, y solo y, y, y no es, que, no es que Disney, o sea, no es que, si Disney cobrara lo mismo que Netflix y creciera un 20% en usuarios, ya le habría alcanzado. Un jugador viejo en tan solo dos años ya hubiera pasado por encima. Y a favor de Netflix, pues, podemos decir que todavía puede monetizar contenido en sus plataformas como videojuegos, etcétera, etcétera. Vale, las conclusiones a las que podemos llegar es que los innovadores son los que más inversión tienen que hacer en la nueva tecnología y en publicidad para crear el mercado. Cuando el nuevo mercado es rentable, otros competidores establecidos eh, se aprovecharán y entrarán. Y lo más importante es que tenemos que entender la competencia desde un punto de vista amplio. blackbuster no pensaba que, que, que Netflix era su competencia y acabó acabando con ellos. Y para mí es muy importante que veamos que la competencia de Netflix no es solo Disney, sino es YouTube. Y es, y es Amazon. Y con el tiempo, el crecimiento de una empresa no puede mantenerse en cuentas altas porque el mercado acaba, eh, eh, acaba la competencia entra Y ya por último, lo que quería mostraros es esto. Este es el porcentaje de chart que es de bajas, ¿vale? De, de plataformas de contenido por plataforma. O sea, no es importante solo crecer, sino es que además hay que crecer y mantenerse. Porque si tú sacas una plataforma y de repente todo el mundo se une a ella, por ejemplo, HBO Max creció muchísimo, pero es que, ojo, el 5% de sus clientes se dan de baja. Mientras que Netflix, solo el 2 y pico por ciento. Entonces, eh, eh, y, y Disney aquí tiene que mejorar porque Disney está creciendo mucho porque la gente quiere hacerse de Disney por, por nostalgia, por la IP que tiene, pero cuidado que el 4 y pico por ciento de los usuarios de Disney se da de baja. Entonces, no están dando el servicio que tienen que dar ¿no? y, y ya la última slide que quería poneros es que cuidado cuando miramos las empresas de crecimiento las empresas de, de, de tecnología en el año 1992 las más grandes como son AOL y Yahoo eh, han perdido mucho poder eh, hoy, entonces este, este tipo de mercado lo que quiero acabar la conferencia es diciendo este tipo de mercado, este tipo de, de empresas este tipo de empresarialidad es susceptible a mucha competencia, competencia que nos beneficia a los usuarios, pero no precisamente a las empresas. Y con esto ya estaría. Muchas gracias. Primero un par de, de manos, tal vez. Eh, ¿Quién tiene Netflix? Bueno, una pregunta obvia, tal vez, pero ¿quiénes tiene Netflix? Una pregunta, ¿alguien ha cancelado Netflix alguna vez en su vida? ¿Ha dado en el botón de, de suscribir? ¿Quiénes? Hay unos. Bueno, hay como unos 5, 6, 7. ¿Quién tiene HBO en esta sala? HBO Max. ¿HBO o HBO Max? Bueno, bastantes. ¿Alguien ha cancelado HBO en los últimos 12 meses? Cancelado HBO en los últimos 12 meses. Nadie. Último, Disney Plus. ¿Quién tiene Disney Plus? Solo para saber. Muchos muy por encima de la relación que existe en Estados Unidos, así que bien interesante. ¿Alguien ha cancelado Disney Plus en los últimos 12 meses? Bastantes más, ¿no? Aparentemente. Ya sabemos cómo Netflix comenzó, ya lo explicó muy bien eh, el ponente anterior. Es decir, aquí por correo, eh, por correo se mandaban los DVDs y sabemos también que efectivamente desde aquel momento Blockbuster se quebró, ya no hay Blockbuster. Hubo un Blockbuster aquí en zona 15, creo yo, ¿no? En el, cerca del boulevard. Y efectivamente, Blockbuster desaparece. Netflix sobrevive. Netflix transita a un modelo de negocio muy diferente de streaming. E incluso a mí me asombró el crecimiento en el número de usuarios de Netflix. Es una gráfica, el más actualizado, y hoy por hoy son unos 222 millones de suscriptores que pagan por su suscripción en Netflix. Aquí eh, lo que es interesante es que el crecimiento, como también bien mencionó antes, ya no viene de Estados Unidos. Esa es la línea azul. No viene de Estados Unidos, viene más de Europa, Medio Oriente y África y viene más Latinoamérica y en parte asia Pacífico. Aquí incluso a mí me tomó por sorpresa porque ya analicé hace cinco años Netflix y tuvo que estimar más o menos cómo iba a crecer a lo largo del tiempo en número de suscriptores. Y yo proyectaba hace cinco años exactamente 172 millones de suscriptores. Resulta que son 50 millones más. Así que primera lección, en la economía no se puede predecir cuantitativamente absolutamente nada. No podemos predecir en la economía... Eh, y esto es un eh, testimonio eh, personal a la incapacidad de predecir cosas. Pero en la medida que Netflix crece, realmente los primeros usuarios eran fáciles de conseguir, ¿no? Eran tal vez ustedes que conocían el servicio, eran muy eh, propensos a contratar el servicio, pero después cuesta cada vez más convencer un cliente adicional y tuvieron que recurrir a los anuncios y publicidades pues, tradicionales. Eso es una valla. En Los Ángeles, de Stranger Things, y efectivamente se puede ver lo mismo en lo que gasta Netflix en mercadeo por cada cliente que adquiere. Es decir, antes, hace cinco años, bueno, hace seis años, gastaban 37 dólares por cada cliente en esfuerzos de mercadeo. Pueden ser anuncios en YouTube, pueden ser eh, anuncios vallas, pueden ser... Cualquier tipo de, de publicidad y en el 2017, un año después, costaba 44 por cliente adquirido y 2021, 67. Es decir, cada vez más difícil conseguir nuevos clientes y eso tiene que ver con lo que Edgar mencionó sobre la saturación del mercado. Y bueno, Netflix además tenía un problema. Netflix era un intermediario, en realidad, que contrataba contenido y luego bueno, lograba vender ese contenido a suscriptores. Sin embargo, se dio cuenta que iba a meterse en un punto medio. Iba a estar como Batman aquí, no, aplastadísimos entre los productores de series y películas y entre suscriptores. Ellos iban a llevar muy poco de las ganancias en este mismo proceso. Y entonces se dio un giro enorme en el negocio. Netflix empezó a producir contenido. ¿sí? Empezó a producir sus propias series y sus propias películas. Y eso no fue así desde el comienzo. Como vemos, en los últimos años ha incrementado mucho. Antes, en el 2020, en la pandemia, el 25% de las series y películas en la plataforma de Netflix eran no de Netflix, no eran los Netflix Originals. Y hoy por hoy vamos acercando rápidamente a 50% de toda la biblioteca de Netflix va a ser contenido producido o al menos de derechos exclusivos de Netflix. Como Edgar mencionó también el tema de cómo tratamos las series, que es bien interesante. Yo le doy el siguiente ejemplo en Economía 1, llamamos un taxi. Un taxi es un vehículo y es un bien de capital. Le permite al taxista, al chofer, ganar ingresos por el uso del bien de capital. ¿no? Y efectivamente podemos imaginar que la inversión inicial de este taxi sean 50 mil dólares. Ahora bien, imaginemos también que después de un año, solo quedan cuatro años de vida de este vehículo. Por lo cual, el valor del vehículo después de 12 meses serían unos 40 mil dólares. Veamos un ejercicio muy, muy corto. ¿Cómo calculamos las ganancias del taxista? Tenemos los ingresos, lo que gana por vender viajes, menos los gastos y eso equivale a ganancias. Muy simple. Imagínense, mil viajes, 10 dólares por cada viaje, son 10 mil dólares de ingresos. Luego los costos, imaginemos que hay combustible, 5 dólares por viaje de combustible, unos 5 mil dólares en costos. Ahora le queda una ganancia a 5 mil dólares. ¿De verdad? ¿O falta algo en nuestro cálculo? Pues sí, falta algo en nuestro cálculo, que es efectivamente lo que se consume del bien de capital, en este caso el vehículo. Es decir, la depreciación del vehículo, que equivale, en nuestro ejemplo, a 10 mil dólares en 12 meses. En realidad... Aunque puede creer que tiene mil de ganancias, en realidad, si incluimos el consumo del bien de capital del vehículo, realmente son pérdidas por mil dólares. Bueno, luego me preguntan qué rayos tiene que ver eso con Netflix, y ya eh, dio una introducción eh, Edgar, pero efectivamente, ¿cuál es la vida útil de una serie o película? Déjame darles un ejemplo. ¿Alguien reconoce esta serie? ¿Cuál es? Marco Polo, sí. Alguien sabía que quién más sabía que era Marco Polo. <ríe> Ahí había uno, otro, otro. ¿En qué año lo vieron? Perdón. Así ah, desde el comienzo, no, no recientemente. Bueno, ustedes saben cuánto costó esa serie. Diez millones por capítulo. Son dos temporadas, ha sido una inversión de 200 millones de dólares en la creación de esa serie. Y ninguno de ustedes está viendo esa serie, ninguno, ninguno, ninguno. La vida promedia o la vida ya se ha acabado de esta serie, de este contenido, de este bien de capital. Si lo comparamos con Disney, ¿no? Que también fue una comparación que hicimos aquí. Eso lo, reconozó, lo reconocemos todo, ¿no? Es el original o la versión original de... The Lion King. A ver, confesiones, ¿quién ha visto esta película en los últimos 12 meses? Solo para... Uy, me sorprende. Entonces, ¿cuál es la vida útil de The Lion King? Pues probablemente muy larga y la inversión en crear The Lion King ha sido muy rentable, mientras que la inversión en Marco Polo, bueno, con todo respeto para nuestro compañero aquí, él Marco Polo ha costado una costilla y hoy por hoy no vale prácticamente nada. Es decir, es como el taxi. Y como dijo Edgar, todavía Netflix tiene en sus libros la idea de que Marco Polo vale algo de dinero. Cuando en realidad para ustedes consumidores ya no sirve absolutamente nada. Otra forma de poner lo mismo es Netflix... ¿Puede Netflix dejar de producir nuevo contenido por un año sin perder suscriptores? Si por un año no sacan nuevas temporadas, nuevas series, eh, nuevas películas, ¿puede sobrevivir Netflix sin perder suscriptores? Yo creo que todos sabemos que la respuesta es no, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque ese es Elastic Man, ¿no? Va a ser una película al futuro, para que sepan. O sea, Aquí hay también... Eh, Aquí hay anuncios que incluso no sabían que iban a pasar. Y el elastic man pues refleja una demanda muy elástica, porque hay una demanda muy elástica porque hoy por hoy hay muchos sustitutos. Ustedes pueden optar por servicios ilegales que con todo respeto estamos grabando aquí, así que mejor se olvidan de lo que acabo de decir, pero está HBO Max, está Netflix, está luego eh, Amazon Prime, y efectivamente cuando a ustedes no les gusta algo, pueden sustituir por otro servicio. Eso hace que la demanda por suscripciones de Netflix es altamente elástica. Ahora lo interesante, Netflix comenzó... Esta locura de invertir miles de millones de dólares en crear películas y series que a ustedes les gusta, pero hay muchos peros con este modelo. Estas son las proyecciones para el 2022 y de hecho se está proyectando que este año se va a invertir, se va a gastar más de 100 mil millones de dólares para crear nuevos contenidos. Y eso es mucho más alto que antes. Antes de que existi existiera Netflix y antes de que Netflix empezara a crear su propio contenido. Aquí vemos que Netflix es el más grande. Gasta ca casi 20 mil millones de dólares al año en crear nuevo contenido para ustedes. Disney Plus va a llegar a 10 mil millones, que es la mitad. Que es increíble. Pero aquí hay un problema. Porque Elastic Man pues, no es tan elastic en la oferta. ¿Y qué necesitamos para crear ese tipo de series? ¿Qué necesitamos para producir series? Necesitamos equipo. Necesitamos gente que opera en cámaras. Necesitamos pues, actores, ¿no? pues son de lo menos. Necesitamos gente que sabe hacer efectos especiales. Necesitamos estudios de producción. Necesitamos todos esos factores de producción para producir contenido para ustedes. Y no podemos crear más capacidad de un día al otro. ¿Sí? No podemos hacer magia y crear eh, productores y estudios nuevos en un día. Esto es un proceso de años. Pero sí sabemos que los estudios están gastando cada vez más dinero en crear contenido. ¿Cuál es el efecto? Pues curiosamente no que se va a crear más contenido, no se va a crear más series y películas, sino simplemente van a subir los precios o los costos de producir estas series y películas. Estamos hablando ya de 20, 25% más caro para producir exactamente la misma serie. En otras, eh, en otras palabras, tenemos una gran escasez de trabajadores en esta industria. Aquí hay estudiantes de la escuela de cine, tal vez... No, ninguna. Qué pena, porque mañana se van a escribir todos en la escuela de cine, porque aquí hay dinero y justamente por la misma razón. no Hay una escasez de factores de producción. Lo único que hace la, el mayor gasto de Netflix y otros estudios es subir los costos de producir nuevo contenido, no tanto crear nuevo contenido. Y, por último, bueno ¿de dónde viene todo esto? ¿Dónde viene el dinero? Porque no vienen sus suscripciones. ¿Ustedes pagan cuánto? Bueno, en promedio, ya vimos el slide de Edgar, en Latinoamérica, promedio se gasta 8 dólares al mes en una suscripción en Netflix. No sé cuánto pagan ustedes, pero digamos 8 o 7 y medio promedio por latinoamericano. Con ese dinero, Netflix no crea contenido. ¿sí? Netflix se tuvo que endeudar para crear nuevas películas y series pero recordemos, no están creando tanto nuevas series y películas, solo están incrementando el costo de producirlas, ¿sí? porque la oferta es inelástica. Y aquí vimos o vemos que Netflix aumentó la deuda de unos 4 mil millones de dólares a unos 12 o 13 mil millones de dólares hasta la fecha. Todo para producir las siguientes o los futuros éxitos de las películas y series. Y no es tan fácil, como vimos el ejemplo de Marco Polo, es muy fácil perder dinero en una produ producción de cine, porque es muy difícil predecir qué funciona y qué no funciona, incluso con la pretensión que tiene Netflix de usar datos para predecirlo. En fin, tal vez más para tomar preguntas, pero en conclusión, HBO, Disney, Netflix, Amazon, más sustitutos, más demanda o una demanda más elástica. Hay un mega gasto en creación de nuevo contenido, pero no va a resultar en más contenido, va a resultar en un incremento de costos del mismo contenido. Va a haber un incremento de precios de producción, lo que acabo de decir, y todo esto viene a raíz del ciclo económico. ¿Quién está en proceso económico 2? Aquí. Teoría austríaca del ciclo económico. Un auge insostenible artificial de crédito, en este caso Netflix, se endeuda, invierte en series, hay una puja por recursos, en este caso recursos de cine, pero realmente no está creando ningún valor económico y probablemente en uno, dos o tres años esta historia va a ser una historia que siempre recordaremos y siempre enseñamos como un caso de fracaso en el mundo económico Pero hoy por hoy parece que ustedes Están divirtiendo y obteniendo los frutos ¿no? Entonces, vida útil Recordemos, yo este domingo Hice eh, Un bench De esa serie Space Force Muy mala, pero bueno Adictivo, ¿no? muy mala, pero adictiva Vi los cinco el tem la, la mitad de la temporada completa En apenas eh, Pues tres, cuatro horas Y eso ha costado a Netflix, pues no sé, 50 millones de dólares. Y yo pago 10 dólares o 12 dólares por mi suscripción. Probablemente esto es un modelo insostenible, sí financiado con deuda y financiado a raíz del ciclo económico que permite que esas empresas se financian muy baratamente. Entonces, muchas gracias.